Hola a todos y bienvenidos a Dancing, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy veremos el tema mínimo como múltiplo. ¿Qué veremos? ¿Qué es el mínimo con múltiplo de varios números? ¿Pasos para sacar el mínimo con múltiplo? Y por último, ejemplos sacando el mínimo con múltiplo a varios números. No siendo más, comencemos no olvidemos que este video cuenta con el patrocinio de industrias el reflejo limpieza y calidad que brilla es una empresa que se encuentra en manizales caldas y cuenta con unos productos muy buenos pa para toda la parte de salud como son alcohol antiséptico al 70% entre 200, 375 mililitros, 720, 1000 y 2000 mililitros. Y también lo podemos ver en prestaciones mucho más grandes como son de 3000 mililitros hasta 19 litros. Ahora continuemos con el tema. Definamos el mínimo común múltiplo o mcm de forma más abreviada. Es el número que es múltiplo común de dos o más números. Esto es aplicable para todos los números naturales. No olvidemos que los números naturales van desde el 0 hasta el infinito y son números positivos. Algo que tenemos que tener muy en cuenta y es lo siguiente, pueden anotar por favor esto. Nota Sirve para sumar fracciones de distinto denominador o fracciones heterogéneas. Quiere decir que es muy aplicable para el manejo de fracciones heterogéneas o fraccionarios heterogéneos. Veamos algo más importante. Existen dos formas para encontrar el MCM. Una es trabajando cada número por separado y la otra es agrupando todos los números. O sea que lo podemos ver. De esta forma, separándolo o trabajándolo combinando los números. En este video nos concentraremos más que todo en manejar varios números combinados. Tanto por este camino como por este nos debe dar el mismo resultado. En este caso, el mínimo común múltiplo de estos dos números sería 20. Vamos a mirar entonces los pasos que se deben aplicar para resolverlo. Pueden anotarlos para que los tengan en cuenta. Primer paso, se organizan todos los números a los cuales se les va a hallar el MCM. Segundo paso, se empieza simplificando siempre desde 2, teniendo en cuenta las reglas de divisibilidad. Si tienen algún problema con ellas, por favor, revisen esa parte. Tanto que la parte de divisibilidad nos permite mejorar y manejar mejor el mínimo como múltiplo. Luego, se va aumentando de forma ascendente cada vez que disminuyen los números que se simplifican. Y paso número 3, los números que son múltiplos se multiplican entre sí para hallar el mínimo común múltiplo. Son tres pasos, los cuales vamos a ver de forma más práctica. Veamos. Ejemplos prácticos. Hallar el mínimo común múltiplo o MCM de los siguientes números. A, 10, 12 y 9. B, 36, 100 y 25. Empecemos con el A. Tenemos los siguientes. 10, 12 y 9. Primeramente debemos poner esos números de esta manera. Un poquito separados, es lo indicado. Y poner esta barrita. Esta barrita es la que me va a indicar la simplificación de estos números. Vamos a reducir cada uno de ellos hasta que lleguen a 1. Y primeramente debemos empezar con la mitad, que en este caso es que sean múltiplos de 2. Entonces vamos a poner acá el número 2. ¿Qué quiere decir que sean múltiplos de 2? Quiere decir que sean divisibles por 2. Entonces vamos a dividir. ¿Quiénes se podrían dividir? El 10, no olviden que termine en 0, y el 12 que termina en par, entonces dividiendo esto pues podemos ver que la mitad de 10 sería 5 y la mitad de 12 es 6 y el 9 como no es par y termina en 0 lo bajamos sin ningún problema. Podemos ver que todavía podemos simplificar más o sacar más mitad con el número 6, el número 6 sigue siendo par, entonces vamos a poner otra vez el número 2. El número 5 no, no es un número par, o sea que lo bajamos y le sacamos la mitad a 6, que sería en este caso 3. El 9 lo volvemos a bajar y ahora vemos que estos tres números ninguno tiene mitad o es par. Por ende vamos a aplicar, recordar las reglas de divisibilidad. En este caso debemos aplicar la regla de divisibilidad para el número 3. Los que sean múltiplos de 3. Entonces, miremos que acá el 3 y el 9 son múltiplos de 3. O sea, que vamos a poner acá el numerito 3. Ponemos el 3. Ahora, bajamos el 5, que todavía no se puede simplificar porque el 5 no es múltiplo de 3. 3 dividido 3 nos daría 1. No olviden que 3 por 1 es 3. Y 9 dividido 3, 3 por 3 es 9. O sea, que aquí ponemos el número 3. Y ahora todavía nos sigue faltando este 3. Quiere decir que debemos seguir poniendo el número 3 acá. Bajamos el 5, 1 y tercera de 3 sería 1 porque 3 por 1 es 3. Ahora seguimos con el número 5. El 5 no, no es par ni es múltiplo de 3. O sea que tiene quinta. Termina en 5. Ahora. 5 dividido 5, pues ya vemos que es 1, entonces bajamos el 1, 1 y 1. Quiere decir que aquí ya hemos simplificado todos los números. Procedemos al paso número 3 que nos indica multiplicar estos números. Pues vamos a empezar a multiplicar, entonces sería 2 por 2, por 3, por 3 y por 5. Entonces esto nos daría 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, 12 por 3, 36 y 36 por 5 nos da 180. ¿Qué quiere decir este número? Este número es el mínimo común múltiplo de estos tres números, que equivale a 180. Ese sería el mínimo común múltiplo de 10, 12 y 9. De esta manera se resolvería este primer ejemplo práctico. Veamos el B. Tenemos ahora 36, 100 y 27. Entonces, hacemos lo mismo. Los organizamos, ponemos la barrita y empezamos simplificando. Siempre miramos si hay mitad, o sea, que sean múltiplos de 2. El 36 es par, o sea, que es múltiplo de 2. El 100 termina en 0, también es múltiplo de 2, excepto el 27. El 27 no es divisible por 2. O sea, que vamos a... Poner acá el 2 y vamos simplificando. 36 dividido 2, esto nos da 18. Lo mismo, 100 dividido 2 nos debe dar 50. Y 27 ya sabemos que no es múltiplo de 2, o sea que lo bajamos. Seguimos de nuevo, miramos si es par, 18 es par. Y 50 termina en 0, quiere decir que todavía es divisible por 2. Ponemos el número 2 acá y volvemos a efectuar la división. 18 dividido 2 nos da 9, 50 dividido 2 nos da 25 y volvemos y bajamos el número 27. Ahora podemos ver que estos tres números ninguno termina en par o en cero. Quiere decir que vamos a aplicar la siguiente regla, la regla de divisibilidad del 3. ¿Qué es la regla de divisibilidad del 3? Que sumados dos números debe ser múltiplo de 3. 9 pues sabemos que es múltiplo de 3 25 no porque 2 más 5 es 7 y 7 no es múltiplo de 3, 2 más 7 9 y 9 sí es múltiplo de 3, o sea que vamos a simplificar el 9 y el 27, ponemos el 3 acá y simplificamos, 9 dividido 3 pues ya sabemos que 3 por 3 es 9, el 25 lo bajamos, seguimos con el 27, un 27 dividido 3, un número que he multiplicado 3 me de 27 es 9, ponemos el 9 acá y podemos ver que todavía se puede simplificar más, 3 y 9 siguen siendo múltiplos de 3, entonces ponemos el 3 acá, 3 dividido 3, sabemos que 3 por 1 es 3, el 25 lo bajamos, 9 dividido 3, no olviden que 3 por 3 es 9 y aún nos queda faltando este 3 que está acá, ponemos de nuevo el 3, Simplificamos 1, 25 lo bajamos, tercera de 3, 3 por 1, 3 y ya aquí ya hemos bajado estos dos números, ya el 1 está acá y el 1 se encuentra acá, nos falta solamente el número 25 y como podemos ver este número termina en 5, quiere decir que es múltiplo de 5, ahora el 1 lo bajamos, 25 dividido 5 sabemos que 5 por 5 da 25, y pues bajamos el mismo 1. Por último, nos está faltando este 5. Ponemos el 5 acá. Eso nos daría 1, 1 y 1. ¿Cierto? Ahora, ya hemos encontrado los números que nos van a dar el mínimo común múltiplo. Entonces vamos a efectuar la multiplicación sucesiva. Este por este, por este, por este, por este, hasta llegar al 5. Entonces empezamos. 2 por 2 nos va a dar 4. Ahora... 4 por 3 nos da 12. Ahora, 12 por 3 nos da 36. No olviden que en este momento nos encontramos en este numerito. Ahora, 36 por 3 nos da 108. 108 ahora por este número que nos daría por 5 nos da 540. Y por último, el último 5 multiplicamos 540 por 5 nos da 2700, si tienen algún problema con la multiplicación no olviden desarrollarla de forma individual para que no se pierdan cada vez que vayan efectuando para números más grandes, quiere decir entonces que este número es el mínimo común múltiplo, que equivale a 2700, este sería el mínimo común múltiplo del 36, 100 y 27. Veamos por último algunos ejercicios prácticos. Quiero que por favor tomen nota de estos dos ejercicios para que verifiquen si el concepto les quedó claro. Van a practicarlos y aquí les voy a dejar la respuesta. El primero da 84 y el segundo da 140. Si tienen alguna duda pueden escribir y dejar algún comentario para que verifiquen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 Como parte de nuestro compromiso social, en Industrias El Reflejo ponemos a disposición de las empresas, instituciones y comunidad en general los productos de limpieza y desinfección para los protocolos de bioseguridad en tiempos de COVID al mejor precio. Hagamos a un lado las diferencias y trabajemos en equipo. Solo así saldremos adelante. www.industriaselreflejo.com Limpieza y calidad que brilla. Si te gustó mi video...